¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Supuestamente es como una isla pequeña en forma de redonda No sé cómo funcionan estos bloques ah, ok Vale, tengo que ir ahí, ¿eh? Es como el skyblock, pero diferente Entonces, a ver... Eh, voy a hacer una mesa de crafteo Eso para empezar Y voy a colocar eh, No sé cómo funciona eh, esta, esta de esto Vale, serie. Mm. <ríe> Se me complica el asunto Está más complicado de lo que yo me pensaba Y voy a hacer el, Creo que ya sé lo que voy a hacer ¿eh? Atención Habría que hacer una escalera Vale, esto es como si fuera mi casa, ¿no? Mm, mm, vale, pues entonces me voy a hacer la cama y la voy a hacer aquí abajo. Vale, vale, vale, está todo aquí. ¿eh? Vale, aquí hay cama. Vale. ¡Oh! Casi me caigo ahí. A ver, que no pasaría nada porque no hay nada malo, pero bueno. ¡Hombre, un señor! Necesito. Bueno, bueno, bueno, bueno, la que se me está formando aquí. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! No voy a llegar. Es que no llego. Es que no voy a llegar. No por ser café, pero es que... Es la realidad. ¡Hombre! ¡Me ¡Banana de fantasma! No, no llego. No llego ni de Blush. ¿Te imaginas que llego? ¡Uf! No llego. Eh. No llego, pero... Mm, pero por lo menos... O sea, los bloques sí que me van a llegar. Pero lo que no llego es aquí. ¿Sabes? Sobrepaso ese límite. Voy a utilizar los bloques de madera. Poquito a poquito. Esta escalera, obviamente, que la haré más amplia. ¿eh? Es lógico, que la haré más amplia. A ver. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno que ya se ha hecho de noche. Bueno que ya se ha hecho de noche Vamos a dormir Generador de piedra Entonces Claro, para eso necesito Necesito una zona Aquí Yo creo que sería aquí ¿Vale? Mm, aquí va la lava Eh, me ha parecido escuchar algo Uno, dos, tres Cuatro y cinco, ¿vale? Y en el quinto, ¿ves? cómo escucho los zombies Vale, si mis cálculos No han fallado ¡Oh! ¡Gracias! Vale, menos mal, me ha salido, me ha salido Vale, aquí tengo hierro Que todavía no lo voy a picar Aunque sé que estás deseando que lo pique No lo voy a picar Porque eh... Por cierto, tapo la lava Porque si no ya sabes lo que pasa, ¿no? Si no, ya sabes lo que puede llegar a pasar. Eh... A ver, espérate. La escalera. ¿Dónde está la escalera? Na, na, na, na, na. Puedo subir de forma más rápida y más cómoda. ¿Por qué? Porque con esto me puedo desplazar a otras islas. Como por ejemplo aquella de allí. A ver. Está complicado, ¿eh? No, me lo creo. ¿Vale? Ahí está. Por lo menos tener el puente hecho. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uf. Esto, ¿vale? Que es lo que yo quería decir. Esto es para poder hacer un casco para poder respirar debajo del agua. Un casco con, con apnea. No infinita, pero sí que te ayuda a aguantar un poco más. Dean of Isaac, que ese veo que os ha molado bastante. Estoy leyendo, voy leyendo los comentarios y, y mola, os mola, eh. Os mola tanto como a mí. Eh... Así que os lo traeré. Os lo traeré más veces el de... Building of Isaac. Zombies. Hay bichos. Duerme, duerme, duerme. No se puede dormir. No sé ni cómo iluminar esto. Ahí está. Una ahí. Otra ahí. Ahí está. Perfecto. Aquí tengo... Al el templo este submarino. Que vendremos otro día, ¿vale? Yo lo que quiero hacer ahora son los puentes. ¡Ah, que eso sigue! Eso... Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Pero esto qué es? No, me lo creo. He perdido la antorcha. Más ah, piedra, así que... Necesito ir a farmear más todavía. Mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Perfecto. Me los guardo, me los pongo ahí, por si acaso. Um, uf, da un miedo esto. Hombre, desde aquí arriba podríamos ir para allá, ¿eh? Podríamos hacer dos puentes. Ese de ahí y este de aquí arriba para poder terminar el puente. Vale, hay más islas. Bueno, es que hay por todos lados, ¿eh? Por eso quiero hacer las conexiones estas con los puentes Poco a poco Pam, pam, pam, pam, pam, pam Me gusta Entonces, por allí Vale, hay otra isla Hombre, puedo... No, mejor no me la juego A ver Vale, voy a hacer lo, lo que había dicho antes Vamos a quedar de allí A ver Uf, uf, uh, uh. Y así por lo menos Ya tengo las islas conectadas entre sí No, me falta llegar hasta allí, eh Vale, estoy viendo que allí Hay como palancas Quizás esto de aquí Vale, tiene palancas oh, oh, oh. Uf Vale. Eh, no sé si es buena idea. Dar esto. Eh, vale, eh, ok. Y bueno. Esto ha sido todo. Tu like. Comentario. Compartir. Compartir. Y suscribirte. Si te. si te gusta mi contenido un abrazo de osita aeta